Un poste del tendido eléctrico representa un peligro para los residentes y transeúntes en la avenida Libertad de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Bueno, yo quiero hacer un llamado a la gente del de norte. que Hubo un accidente, y, eh, un vehículo chocó ese palo de luz y está cayéndose, Está casi mente en el suelo, es los alambres que están sosteniendo. Y que resuelvan, que resuelvan. Eso es lo que ¿Dónde está hay. ubicado? En la avenida Libertad, en Sánchez Duarte. Próximo al liceo, decirle a Pepi. ¿Qué tiempo tiene ya ese Tiene ya varios meses, sí, meses tiene, así. Y no hace nada. Está a punto de caer ya. Sí, no, no, no está casi en el suelo ya. <risa> NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.